Hola, hermanita Ya, ya no me tardo, ya voy para allá Voy aquí en carretera Ahorita te veo, ¿ok? ¡Bájate, hija de la chingada! ¡Bájate, o aquí vales verga! ¡Auxilio! ¿Sabes cómo se llama? Uh, es una coincidencia, oh, ¡No! ¡No! ¡Déjate! <risa> ¡Ya mátala! De que lloren en tu casa a de que lloren en la mía, pues como que está de pensarse, ¿no?